Vamos a ver en detalle cómo funcionarían las vacunas de ARN modificado para eh, producir respuesta inmunitaria frente al coronavirus. El coronavirus, ya hemos visto en capítulos anteriores, es un virus esférico, tiene una superficie muy parecida a la de nuestras células y tiene proteínas que las hemos puesto simplificadas en cuatro colores para acordarnos. Os recuerdo que la roja es la proteína llave que se une a una proteína de nuestras células, abre la cerradura y permite que el coronavirus entre al interior. Para las vacunas del ARN, el ARN del virus, que está dentro de su estructura, va a estar codificando para las cuatro proteínas, la azul, la amarilla y la verde y la roja. Entonces, justamente lo que vamos a hacer es lo que acabo de hacer, romper la parte roja y solo utilizar la parte roja, que es la que codifica la proteína S, que es la que entra en nuestras células. Este RNA no se puede utilizar directamente porque es muy inestable hay que modificarlo para que aguante un poquito mejor se introducen unos vehículos que son nanopartículas de grasa de lípidos que van a permitir primero que se estabilice y ya sabéis que estas vacunas hay que conservarlas a 20 bajo cero 80 bajo cero y esta estructura exterior es exactamente igual que la superficie de nuestras células, por lo tanto, se fusiona y el RNA puede entrar directamente a la célula. Bien, ¿y ahora qué hace el RNA dentro de nuestra célula? El RNA dentro de nuestra célula utiliza eh, una maquinaria, que es el retículo, donde hay estas estructuras que son traductores de la información y que son los ribosomas. Pasa por este túnel de traducción y este material genético RNA va a ser traducido a proteínas. Entonces, distintos fragmentos rojos se van a sintetizar y solamente fragmentos rojos. Recordemos que el virus original tiene más, pero ahora, como solo hemos vacunado con el trozo del material genético rojo, solo tendremos fragmentos rojos. ¿Qué le va a pasar a estos fragmentos rojos? Pues tienen que enseñárselos nuestras células, estas en las que hemos introducido el material, tienen que enseñárselo al sistema inmunitario. ¿Cómo lo hacen? Pues dentro de unas proteínas que tenemos, que tienen agujeritos para poderlo hacer. Tenemos distintos tipos de proteínas y tendremos distintos tipos de fragmentos que se van a enseñar, pero todos, como veis, rojos. Y esto es lo que va a ver nuestro sistema inmunitario. Os recuerdo que quien ve esto son los linfocitos T que controlan toda la respuesta inmune adaptativa, los linfocitos T cooperadores. Estos van a activar a las células B, que son las que producen esta estructura tan específica, las balas específicas que son los anticuerpos, y se van a producir anticuerpos, pero en esta ocasión, solo anticuerpos frente a la proteína roja, porque solo estamos enseñándole al sistema inmunitario la proteína roja. Estos anticuerpos bloquearán la proteína roja, en el caso de que nos infecte el virus, no van a dejarle entrar en más células. Y esta sería la manera de funcionar. Aquí he dejado para que veáis el núcleo, el núcleo de nuestras células está formado por otro material genético que es de doble cadena, por eso tenemos aquí dos cadenas, es el ADN, y veis que hay trozos amarillos y trozos negros. ¿Qué se quiere significar con esto? Pues hay información, la negra, que no se va a ver en superficie, que es información muy relevante para nuestras células de cómo hay que construirlo todo, pero que luego no se ve. Es como cuando en casa montamos una estantería, pero luego los tornillos quedan en el interior ocultos, y se ve solo el exterior tan bonito, pues eso es igual. Tenemos zonas de información en negro que son necesarias para construir la célula pero que luego no se ven y solo se ve la parte amarilla. Y este ADN, que es de doble cadena como está ahí puesto, se compacta y se introduce eh, con otras proteínas en esto que llamamos los cromosomas. Y estos cromosomas están dentro del núcleo de la célula. ¿Por qué estoy contando todo esto? Porque veis que no tiene ninguna interacción lo que hemos enseñado del ARN y de cómo funciona la vacuna del ARN con el núcleo no hay ninguna interacción, o sea, no hay ninguna modificación genética realizada en esta célula, nuestros genes siguen estando aquí en el interior de nuestro núcleo completamente intactos.